Buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Raquel? Hola, buenas tardes. Bien, aquí estamos esta tarde con problemas problemas técnicos. <risa> Llevamos bueno. un ratito aquí y, bueno. intentando hacer una buena conexión. Pero nada, al final lo hemos conseguido. Vamos, vamos a ver lo que sale. Bueno, Raquel, ¿qué Trabajando tal? Trabajando la paciencia, la constancia y la disciplina ahí. <risa> Vaya. Así nos lo han puesto esta tarde. Hay que a trabajarse de la calma y la paciencia. Eso es. Pues nada, vamos... Mira, nos viene, yo creo que nos viene ni al pelo para el tema que vamos a hablar hoy, pues nos viene bien el que hayan surgido estos problemas técnicos porque ponemos en acción lo que estamos también queriendo compartir con todos. Sí, importante, importante también que eso nos pasa la misma vida, ¿no? Que nos sucede algo de pronto y, y bueno, tenemos que tener la capacidad y la paciencia de, de solucionar, de atender en ese momento lo que necesitamos. Claro. Como la vida misma. <risa> sí. <risa> bueno, pues a ver, ¿qué me vais a presentar hoy? Que estoy aquí ansiosa me... y llevo aquí un rato diciendo, a ver, a ver qué me presentan. Bueno, José, cuéntanos un poquito de, de qué va a ir hoy, mientras voy preparando aquí. Vamos a, vamos a empezar una, una serie de espacios y queremos profundizar ya directamente en la ley natural. Queremos empezar a, a explicar desde nuestro desde nuestra comprensión y desde nuestra perspectiva cómo rige la ley natural, la naturaleza de esta realidad y cómo nos, nos afecta como seres vivos a, a nosotros en esta existencia. Entonces, bueno, pues queremos empezar una serie de espacios y, y a través de ellos vamos a ir pues, lanzando una información progresiva para comprender y entender esta ley natural, ¿no? Cómo, cómo funciona, ¿no?, dentro de esta naturaleza de la realidad y cómo, y cómo nos afecta a nosotros. Y, bueno, y nada, vamos vamos a iniciar estos espacios esperando que, que les sirva a muchísima gente y, bueno, que, y que sea también el inicio de, de ir comprendiendo algo que nos, nos va a ayudar a todos, nos va a ayudar a todos, ¿no? como seres vivos. A evolucionar y a, y a tomar mucha más conciencia ¿no? de esta realidad. Hay que subir la vibración, chicos. Ahí <risa> Vamos a, a conectarnos <risa> con nuestra frecuencia ánmica para que, eh, que estamos aquí. Mira, lo podemos hacer como caso práctico. ¿Vale? Lo sí. podemos coger hoy como caso práctico porque es cierto que uy, nos podemos ir atrás y decir ¿qué días has tenido antes? ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Dónde estamos? Mi foco, en qué pensamientos tenía para que ahora, pues, joy, es como se me traban las cosas, como que no me sale, como que son, no está siendo fluido, no está la comunicación, que hemos estado teniendo problemas de comunicación. Pues, aunque es súper importante, ya está que Ale, venga, ya eh, Vamos, vamos a darle. <ríe> Venga, Pero con la calma, con la determinación y con querer conseguir las cosas, al final se consigue, Claro que sí. Bueno, vamos, José. Bien. Dale. Bueno, pues vamos a empezar con esta, con esta frase eh, de introducción a la ley natural. El ser vivo como ser natural. Somos seres vivos. Estamos creados somos fractales de esa creación divina, de esa creación original. Por lo tanto, tenemos que sentirnos vivos. Tenemos que sentirnos eh, integrados en esta naturaleza, en esta naturaleza de la realidad, de todo lo que nos rodea, de, lo to de todos los demás seres vivos. ¿no? Y tenemos que apreciar como seres vivos la capacidad que se nos ha proporcionado, ¿no? La capacidad limitada que se nos ha proporcionado. Entonces, la ley natural nos va a hacer llegar en su comprensión llegar a un, a un mayor nivel de, de conciencia, ¿no? De la naturaleza de esta realidad, a través de nuestra experiencia de vida, de nuestro sentido. Entonces, pues, yo entiendo esto como como que... Tenemos que sentirnos así, tenemos que sentirnos vivos, tenemos que sentirnos dentro de esta energía de existencia, tenemos que sentirnos frecuencia sintonizados, armonizados con esta, con esta realidad, con esta naturaleza de la realidad. Y bueno, y esto se consigue mmm, elevando la conciencia, eh, haciendo un trabajo interno, trabajo en el que se ponga la intención y el propósito correcto, y cada vez se va elevando más esa frecuencia, ¿no? Porque al final todo es conciencia. El llegar a percibir esto con mayor o menor intensidad depende de la conciencia que la pongamos, ¿no? Depende del trabajo que hagamos a ese nivel. Entonces, bueno, sentirnos como seres vivos, como seres creados y eh, gobernados por esa ley natural que a todos, a todos nos nos afecta, queramos o no queramos. Esas es leyes que van con nosotros desde que fuimos creados como seres eh, encarnados en esta, en esta realidad, pero incluso en, ya, ya viene con nosotros eh, intrínseca nuestra alma. ¿no? Entonces, bueno, eh, pues ya está. Yo eh, en principio quería hacer esa introducción ¿no? de... de Cómo sentirnos seres vivos, ¿no? Seres creados, ¿no? Dentro de esta ley natural, ¿no? bueno, bueno. Yo eh... quiero poner un apunte que, aparte de que... Uy, perdona, Rafa. No, no, no, tranquila, habla. Idea. Habla, una habla, Raquel. Una, una cosita puntual, que aparte de que venga con nosotros, que actúa sí o sí porque son leyes, o es ley, ¿vale? Eh, que habrá seres que no la conozcan o que hayan oído así, pero que el desconocer no significa que no vaya a actuar sobre ti. Entonces, que actúa siempre, la conozcamos o no, y si la conocemos, pues podemos poner eh, ponerla a jugar a nuestro favor, como se suele decir, ¿vale? Y creo que es importante conocer, bueno la ley o las leyes de naturales y, y que, o las leyes universales y, y, y aplicarlas porque más nos vale <ríe> más nos vale como seres vivos y que nos afectan sí o sí Bueno, vamos a entender un poquito lo que es la ley natural ¿no? y, y las consecuencias que tiene Primero tendríamos que entender ¿Dónde estamos parados? Eh, bueno, eh, esta segunda diapositiva es una contraposición a la primera, porque realmente eh, aquí lo que se ve es el inicio de mm, eh, el, bueno, el intento, porque claro, eso ya depende también de nosotros, si lo aceptamos o no lo aceptamos, es el intento de bueno de unos de, de unos seres humanos que intentaron apropiarse a través de, de una estrategia eh, de, de, pues del resto vamos de, de, de la humanidad ¿no? en su totalidad ¿no? y de todas las propiedades y lo que es todo lo que eran los territorios conocidos ¿no? en, en nuestro planeta, ¿no? Y todo inicia aquí, en la diapositiva esta se ve. Inicia con, bueno, eh, supongo que ya casi todo el mundo habrá oído hablar de las bulas papales, de las famosas bulas papales, pero claro, la relación directa que tienen es con la primera bula papal, que es la de Bonifacio VIII, en 1300, que bueno, pues este hombre, eh, a través de eh, lo ocurrido con el diluvio y, a, y, al, y al ser el arca de Noé el único espacio habitable encima de del agua, ¿no? Eh, cuando ocurrió todo eso del diluvio. Bueno, pues el Bonifacio, el Papa este, eh, cogió y dijo: vale, como yo soy descendente, el descendiente directo de Noé, a través de mi poder eh, con la Iglesia, entonces eh, todos los territorios que están eh, fuera del agua, de las mares, océanos o sea, fuera del agua, todos los territorios de tierra firme me pertenecen, pertenecen a la iglesia, digamos, a través de toda esta, eh, bueno, to todo lo ocurrido a través del diluvio con el arca de Noé, ¿no? Es decir, claro, se supone que después de del diluvio, pues el único territorio que había firme era el arca. Entonces, bueno, pues ahí, bueno, es eh, una pura manipulación, se inventó algo pues para apropiarse de, de todo, ¿no? De todas las propiedades, tierras y de todos los seres que estaban eh, encima de esas tierras, ¿no? Es decir, de todos los seres humanos, animales, todo en su propiedad. Luego hubo una serie de, de bulas mmm, siguientes eh, para reforzar eh, esta primera bula en la que ya, bueno, querían completar mucho más, ¿no? Se apropiaron de la alma. <coughs> se apropiaron ya totalmente, es decir, eh, llegaron a incluso a, al acta este que se ve eh, ya en... A, ahí hacen ya un, un trabajo paralelo con, con la corona inglesa y entonces ya, bueno, pues crean el acta, el CESQUI Act, CES... Eh, ¿Cómo es? Viet, sí. Y a través de ese acta ya, bueno, pues comienza todo lo que también hemos explicado eh, en otro momento de, del tema de la ficción jurídica, la ficción legal, es decir, eh, ya las personas están o perdidas en el mar o las consideran que están muertas, ¿no? Eh, y todo esto viene, pues, no, desde la primera bula papal, es decir, se va todo, eh, re, eh, va todo, digamos, relacionándose a través de las siguientes bulas para llegar a eso, ¿no? A crear este acta en el que ya eh, todas las todos los seres vivos, que es lo que decíamos al principio, lo que somos realmente como seres vivos ante la ley natural y lo que han intentado hacer con nosotros, o pues están haciendo a través de la ficción jurídica y legal que se crea con la partida de nacimiento, con el DNI. Es decir, reconocernos como personas, eh, digamos, identificadas Muerto. dentro de esa ficción jurídica. Pues entonces, claro, ellos nos consideran muertos o perdidos en el mar. De hecho, si necesitamos pues, tener que hacer cualquier comunicación o notificación a una administración de justicia, necesitamos un intermediario, que es un abogado, ¿no? Pero no solamente eso, si, si los notarios, es decir, todos son al final eh, funcionarios que están ahí puestos porque nosotros no somos, es decir, no tenemos la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Consideran que que nosotros no tenemos eh, al estar muertos, por supuesto, es decir, no tenemos esa capacidad, ¿no? Lo consideran como como seres José sí una cosita entonces a ver este señor que tiene esta cara tan simpática que está en la foto <risa> de en medio el Papa este Bonifacio VIII, o sea, él decidió por su porque es santo porque es el santo Papa, ¿no? Entonces tiene conexión directa con lo que él llama Dios y como Dios le dijo a Noé que hiciera el arca de Noé y que solamente sobrevivieron aquellos que estaban dentro del arca, es esa esa conexión y dice ah pues es que ahora todos los seres vivos que estén fuera de las aguas me pertenecen a la Iglesia. Un pescadito no porque un pez está dentro del agua no un pez ya no forma parte de, ya no ya no pertenece a la Iglesia pero cualquier ser vivo, o sea, en este caso hombres libres y homo vivo ellos se los adjudicaron y todos estos seres y después todas esas almas, o sea, ya fueron más allá, ¿no? Fueron, subieron el escalón, ¿no? Y entonces dijeron, todos estos nos pertenecen a nosotros y de ahí es donde unimos con el vídeo que hemos estado haciendo estos días, estos dos vídeos anteriores ¿verdad? Que ahí viene toda esa ficción jurídica, después con el que está al lado que no es muy agraciado no sé quién sería este, este rey, pero ahí entonces empezaron a, a, a liar la matraña y, y, y hacer esa gran patraña de esclavitud a todo ser vivo que está fuera del agua. O sea, si yo vivo dentro del, de un barco, hay gente que vive en una caravana. Si yo decido vivir en un barco, es una pregunta que me acaba de venir, ¿eh? que a lo mejor está fuera del contexto, pero... Sí. Eh, si tú vives dentro de un barco eh, no, no estás regido por... Bueno, vamos a ver. Eh, la gente en, en los barcos, ¿qué es lo que pasa? Que la jurisdicción que, que, que se lleva, digamos, que, que, que abarca es, es toda la, la relacionada con el, la, la ley de Almirantaco, ¿no? Entonces, eh, se le aplica otro tipo de jurisdicción, claro. Por eso hay muchas acciones que se realizan en barco, en alta mar, ¿no? Muchos tipos de reuniones o bueno, cosas. Que lo bien. que pasó, lo que pasó con este personaje, es que claro, él dice que el único que estaba en el barco era eh, Noé y su familia. Él declaró que todo lo que está en el mar está perdido. O sea, todos los seres humanos que hayan quedado fuera del barco están perdidos en el mar. Entonces se consideran muertos. Sí, sí, que no, que no quiero liarlo, pero sí, si sí era para que, bueno, pues para darle también ese toque de un poquito, porque es muy serio lo que se está contando, es súper serio, pero bueno, para que lo entendamos dentro del tono de que un señor, ¿vale?, un papa, Bonifacio, decidió él, porque en ese momento, en el 1300, se le ocurrió decir que, ah, pues mira, aquí vamos a hacernos dueños de todo. Y ahí empieza toda la todo, se empieza a construir toda la fábrica y toda la maquinaria que, que después ha, llega hasta nuestros días. Claro, lo que, hay, sí, lo, lo, que hay, lo que hay que ver también es la conexión que hay ¿no? entre el Vaticano y la corona, la corona inglesa para, para poder llegar a realizar todo esto ¿no? y apropiarse de de la vida de todos los seres vivos, de, todo, de todos los seres humanos, pero incluso de su alma. Es decir, ya, ya llegan hasta ese nivel, ¿no? Sí. Es decir, ellos tenían claro que, tenían, que, que la alma llegó un momento que lo entendían también perfectamente, ¿no? Como que era importante, es decir, tener un control y apropiarse de ellas, ¿no? Bueno, y de hecho ya sabemos que, que nosotros eh, realmente estamos. siendo nosotros nos están extrayendo, eh, sobre todo a través de la, del alma, ¿no? Una, una energía que, que es única, ¿no? en, en, en el universo, ¿no? en la creación, ¿no? Porque claro, alma, eh, seres con alma, supongo que habrá. Claro que tiene que haber, ¿no? Pero, pero sobre todo, digamos, somos nosotros, ¿no? Los seres humanos, ¿no? El homo vivo, el que, el que tiene alma, eh, digamos, ya. Desde, desde los inicios de, de, de, de nuestra creación original y, y claro somos muy cotizados ¿no? a muchos niveles ¿no? dentro de, de los mercados de energía ¿no? de, de bueno de, de otros de otros seres altamente evolucionados que no disponen de esa alma, ¿no? entonces nosotros tenemos de otros algo muy, muy codiciado y muy cotizado ¿no? que es nuestra alma, sí, sí bueno, pero, pero, David, el pero el alma la puede la manipular vida. o cómo? El alma, eh, si sí, vamos a ver, el alma cuando hay una armonía entre la mente, el cuerpo físico, eh, el espíritu y el alma, cuando hay una armonía es imposible, es imposible poder manipularla. ¿Por qué? Pues porque se llega a un estado de conciencia en el que tenemos una protección total, ¿no? Eh, en ese estado de armonía se activa nuestra frecuencia álmica, como hemos explicado otras veces, ¿no? Y esa frecuencia álmica, pues, crea un, una protección imposible de franquear, ¿no?, por otros seres, ¿no? Es eh, imposible. Claro, ¿cuándo pero, se puede... Manipular? Pero sí... Si... Eso te iba a decir, pero que realmente eh, cuando... Como, como preguntaba Roque, ¿cómo se puede manipular? Pues teniendo una vibración baja con pensamientos de carencia, con pensamientos de miedo, con pensamientos limitantes, eso hace que tus emociones sean, pues eso, emociones de miedo, ¿no? De inseguridad, de conflicto, de rabia, de ira. Y ahí es cuando hay esa desconexión entre tus... tus centros energéticos más... Mmm, ...más de arriba y los centros energéticos... ...más de, más densos... Y, ...y ahí estás débil... ...ahí es cuando estás débil... ...y no solamente estás débil de forma... ...almática y, y energética... ...sino que estás débil... ...de forma biológica también... ...el claro. cuerpo enferma más... ...nuestra alma puede ser manipulada... ...y de hecho... Mmm, ...lo hacen para eso... ...ahí tú lo has dicho también... ...muy claro... ...el clima de, de, de, de la baja frecuencia, ¿no?... ...de tenernos siempre en esa baja frecuencia... ...porque si lo que intentan alimentarse, digamos, de nuestra energía... ...a través de nuestra alma... ...necesitan tenernos en ese estado de baja frecuencia... ...en el momento que subamos la frecuencia... ...ya se crea una, una protección... ...se crea, digamos, un, una barrera... ...que ellos no pueden, no pueden franquear, ¿no?... ...porque realmente mmm, no disponen de esa capacidad, ¿no?... ...álmica... ...entonces no tienen nada que hacer... Por ejemplo, el suicidio dentro de, de, bueno, de, de las posibilidades ¿no? eh, en, esta, en, esta, en esta asistencia es lo que más lo que más les gusta a ellos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque eso va a centrar al alma en un estado de, digamos, la más baja frecuencia a la que puede llegar, ¿no? Y entonces es totalmente manipulable. Es decir, vuelven otra vez a controlarla a través de otra encarnación, ¿no?, en otro cuerpo físico, en otra vida, en otra existencia y están mucho más manipuladas, mucho más controladas, es decir, mucho más fácil de controlar y manipular, ¿no? Y aparte de que, claro, el, el acto en sí del suicidio, por ejemplo, es un manjar, ¿no?, para los que se alimentan de nuestra energía, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar muy atentos a esto, ¿no? Es decir, por eso también es muy interesante entender esto ya desde ese plano, ¿no? Tenemos que elevar esa frecuencia y, y nuestra conciencia, ¿no?, para cada vez estar más fuerte, más seguro y más protegido que todo. Muy bien. ¿Y este personaje, José, qué es lo que hizo? Porque aquí tenemos entre medio de esto, han habido muchas gulas papales. Pero nosotros hemos resumido estas dos que consideramos que son las, las, las claves, digamos, para entender el sistema donde estamos funcionando ahora mismo. Sí. Cuéntanos de este otro personaje que la cara no mejora con respecto al primero ¿de quién? ¿de Carlos II? <risa> sí no, bueno, Carlos II era el rey que había en ese momento en, en España y bueno, y tenía su conexión también con la con una inglesa, porque bueno, se sabía que en esa época España todavía tenía bastante, digamos, influencia ...dentro de... y muchas conexiones con la corona inglesa... ...entonces... ...no, es decir, en esta época ocurre un incendio... ...un famoso incendio en Londres... ...en el que se queman todos los archivos... ...curiosamente, ¿no? ...lo que ocurre con este tipo de incendios... Eh, ...todos los archivos que había... ...de, bueno, de registros... ...hasta esa época de... ...de todo... Eh, ...títulos y, bueno, y registros de posibles nacimientos y muerte. entonces se quema todo y a partir de ahí se tiene que hacer todo de nuevo. Y entonces ya, claro, eh, en una reunión que, en la que se, se concreta dentro de este acta que estamos hablando, ¿no? es decir, el desarrollo ya lo que es de, de, sobre todo, de unos registros ya a través de partidas de nacimiento, se crea ya lo que es, se comienza ya lo que es el, el tema de la ficción jurídica, no la ficción legal, no a partir de ahí, ¿no? Es decir, ya las personas se consideran que no pueden valerse por sí mismas y es cuando comienza pues, un poco todo, todo este entramado no que hemos estado explicando también. En bueno, este se, se comienza a registrar ¿no? a, a, a los seres humanos. Claro, Porque se comienza a registrar. Con la excusa del incendio pues eh, se empieza a llevar un registro. De todas maneras, cuando nos convertimos en personas jurídicas fue con el tema de... En Estados Unidos, ¿no? con eh, A ver medio nombre, de la Reserva Federal, sí, el DNI el por tema. la reserva Sí, la Reserva Federal y, bueno, y lo que dijimos de Roosevelt, ¿no?, de, del Franklin. Exacto. De Roosevelt, ¿no?, que fue el que ideó también que fueran los ciudadanos, el aval, ¿no? Como de, garantía, sí. Como la Ahí es donde garantía. empieza la ficción jurídica, sí. Pero sí. Este, este rey lo que hizo fue empezar un registro. Un registro eh, de los pero, claro, que todo esto se tiene que ir haciendo poquito a poco y entonces aquí es donde tenemos que entender que todo está conectado. Es decir, tenemos que empezar a ver esto en conjunto. Que esto no es que se comienza, por ejemplo, en 1300 con una bula papal y que eso está hecho por casualidad o bueno, ya está, o que, aquel, o que se levanta una mañana este hombre. No, no, eso está muy, todo muy planeado, muy planificado. Y se va haciendo todo muy despacito, pero todo muy bien, muy bien conectado para llegar al final, ¿no?, a conseguir lo que lo que bueno pues el propósito no de, de, de real no de todo lo que van fraguando no poquito a poco pero está todo conectadísimo nada nada está hecho al azar todos los pasos lo han ido haciendo en su momento conforme han ido necesitando bueno pues ir avanzando no para llegar a tenernos bueno pues como hemos estado explicando más de una vez no dentro de este sistema socio no total no económico socioeconómico corrupto no eh, vale, bueno, esto si queráis leerlo, no sé, que lo lea, léelo tú, Roque, por ejemplo. Vale, la, la pregunta es, ¿somos realmente libres? La respuesta la podemos encontrar en nuestra forma de percibir nuestra existencia en relación a nuestra conexión interna con la ley natural. Natural significa inherente y con base en la realidad y la naturaleza, no creado por el hombre. Ley es una condición existente que es a la vez vinculante e inmutable. El derecho natural es, por tanto, un conjunto de condiciones obligatorias e inmutables, universales y no creadas por el hombre, que rigen la consecuencia del comportamiento de los seres con capacidad de inteligencia holística. La ley natural rige el conjunto de elecciones de comportamiento en libre albedrío, de poblaciones enteras manifestando las consecuencias de los comportamientos que elegimos. Las consecuencias que recibimos dependen de si los comportamientos que elegimos son morales o inmorales, correctas o incorrectas. La ley natural es un conjunto de leyes que operan en el ámbito no visible o reino no físico. Pueden ser consideradas como leyes ocultas de la naturaleza. Vale. Aquí ya entramos en, en, en definiciones concretas sobre lo que es la ley natural. Y está enfocado totalmente ya lo que a, a, bueno, a, a que esas definiciones nos lleven a entenderlo ya todo desde un plano un poquito más elevado, porque si no, mmm, bueno, es, es, es complicado, ¿no? A veces percibir lo que se está intentando transmitir si no intentamos ya hacer un, un esfuerzo de elevarnos un poquito más, ¿no? Es decir, si estamos hablando de ley natural hay que entenderlo ya con, con, con un poquito más de conciencia. Es decir, como seres vivos, como seres humanos. Cómo nos afecta todo esto, ¿no? Toda esta ley natural, ¿no? En nuestras vidas. Y sobre todo, pues, cómo nos va a ayudar a elevar esa frecuencia y, y a subir nuestra conciencia, nuestro nivel de conciencia. he buscado... A... Sí. sí. sí de... Yo he buscado aquí un, unas palabras de, de Marc Pasio, yo creo que mucha gente ya lo conoce, que habla de la ley natural, y me pareció interesante en introducir esta parte. Ajá. Marc Pasio eh, habla de educabilidad. ¿vale? Y nos dice que la educabilidad de un individuo o su habilidad para aprender mediante la enseñanza que otro imparte depende en gran parte de la apertura o cerrazón sea, mental del individuo al que se está enseñando una educabilidad eficiente deriva de la arrogancia y de un rígido escepticismo pero también se deriva de la ingenuidad y credulidad la educabilidad elevada se deriva de un equilibrio entre un sano escepticismo y y una mente abierta, con aleno de aprender y cambiar, ¿vale? Y aquí nos muestra una imagen donde nos muestra la arrogancia, ¿vale? Un ser arrogante o ingenuo tienen poca cap capacidad de, de aprender algo nuevo. Un ser cínico y crédulo, un poquito más, pero también poca capacidad de aprender. Ya un escéptico y confiado tienen un poquito más de capacidad de aprender, y el punto, eh, digamos, más aceptable o el, o el mejor sería el estado maestro-estudiante, ¿vale? Donde eh, mezclas esa, esa capacidad, donde lo llevas al máximo esa capacidad. Entonces puedes aprender algo más. Pues me parece muy correcto. Qué bueno. No, no, había, visto, no había visto nunca esta imagen y me parece fantástica. Porque es eh, muy concreta, visual y, y la verdad es que, es que es así. Si uno no quiere aprender, si uno cree que mira, cuando decimos yo ya lo sé. Eh, ahí estamos. Decimos, no, si yo eso ya lo sé, no, si eso yo ya lo sé, pero la evidencia, tus resultados te están diciendo que no vas por el camino correcto, realmente no lo sabes. A lo mejor crees que lo sabes porque has escuchado, pero ahí estás en, el, en, ese, en esa parte de arrogancia, ¿no? Del que no, si yo ya lo sé. Yo ya lo sé, pero tus resultados no te están diciendo que lo sabes o no los estás poniendo en práctica adecuadamente. Claro. Exacto. ¿Desde qué plano? Pues bueno. desde, ¿Desde qué plano lo sabes? ¿no? En, en donde, de, ¿Desde qué plano estás...? Eh, percibiendo ese conocimiento, ¿no? ¿Y, ¿Y qué estás haciendo con él? ¿no? Y, y además es que cuando, cuando tú dices yo ya lo sé, te estás cerrando las puertas a, a aprender algo. Porque tú ya estás diciendo, no, yo eso ya lo sé. Entonces ahí tú inconscientemente, tu mente hace chaf, chaf, todo lo que entre de aquí no lo voy a dejar entrar porque se supone que yo ya lo sé. Entonces Aunque sea una información nueva, aunque sean ejemplos nuevos y te pueda servir, a nivel inconsciente no le vas a dejar, no, no, no se va a grabar Claro, por eso, o sea, por eso hay que hacer sí. ese esfuerzo ya un poquito también, a la vez que se van adquiriendo todo este tipo de conocimientos, también hacer ya un pequeño esfuerzo también en, en elevar, digamos, esa conciencia, ¿no? en cambiar la perspectiva ¿no? y empezar a verlo todo desde un plano, eh, digamos, más en conjunto, o sea, desde un todo. Eh, no, no los factores, todos los factores digamos, que afectan a ese conjunto, no empezar a mirarlos o matizarlos ¿no? de forma diferente, como si, como si tuvieran cada factor digamos, una influencia sobre, sobre el conjunto, sobre el todo, sino intentar verlo ya el todo tal cual es ¿no? y empezar a, a llamar a la cosa por su nombre. Es decir, si, si por ejemplo,. Eh, en el lío que estamos ahora metidos, ¿no? Con toda esta crisis que estamos ahora mismo como humanidad, ¿no? Eh, bueno, nos, nos está ahora mismo pues, afectando a muchos niveles. Si empezamos a verlo como un todo, podremos entender eh, todos los procesos que están ocurriendo y. Y, por supuesto, vamos a sacar... Y podrás ver, podrás ver la, la interrelación que hay entre unos y otros. Porque cuando miras... Esto es muy fácil cuando lo aplicamos a nuestro cuerpo. Si tú miras el cuerpo por partes, como por ejemplo, vamos a poner que hace la, la medicina alopática, ¿no? Eh, te, te estudia por partes. Hay especialistas de diferentes partes del cuerpo. Pero es que nosotros no somos partes de un cuerpo. Son, nosotros somos todo un cuerpo. Todo el cuerpo con diferentes, con diferentes reinos, el reino físico, el reino de las emociones, el reino de la mente y el reino ese más energético. Entonces, cuando somos capaces de verlo de esa forma genérica, esa forma holística, entiendes mejor cómo se interrelaciona todo y si tienes que buscar una solución, te vas a dar cuenta ya no solamente en qué parte te tienes que fijar, sino a lo mejor en qué reino estás teniendo también... Eh, un poquito el desequilibrio y buscas el equilibrio en toda la línea efectivamente y con, eh, con la ley natural pasa lo mismo la ley natural eh, cuando se va cuando se va profundizando y, y vamos interiorizándola nos va haciendo entender el, todo en el conjunto no en su conjunto y entonces no, no desconectamos nada, sino todo lo contrario. Vamos entendiendo la relación que tiene todo con todo, ¿no? Y cómo todo afecta a todo. Eh, porque es importante. Yo, vamos, sinceramente, ahora mismo no podría diferenciar entre lo que está ocurriendo a un nivel sanitario con el nivel económico, con, el, con con todo digamos las consecuencias sociales que están teniendo es decir no no podría desconectarlo es decir lo veo todo en un conjunto ¿no? porque al final todo claro está... pero porque la causa la causa es una la causa claro, es una claro. que es ese control no ese querer controlar a todos los niveles pero nos lo están intentando Entonces, vender lo digamos, nos lo están intentando vender como en paquetes diferentes todo claro es decir, por partes lo lanzan por parte. Sí porque para... eso viene de, de la idea dividir y vencerás. Divide. También se aplica aquí. Si claro. o sea, todo dividido, entonces tú no puedes armar el conjunto. claro Porque cuando está dividido tienes varios frentes a los cuales prestar atención. Entonces, o estás tú con esa vista de pájaro que también hablábamos en el primer vídeo, me parece, y tú estás a otro nivel... O si estás al nivel más, más bajo, no eres capaz de identificarlos, no eres capaz... De... entonces, dices, tengo un frente... Es como cuando hay una persona, un ser, que, tiene, que dice, tengo tantos frentes abiertos que estoy estresado. Y, claro. lo, y, y lo gesticulamos así, y utilizamos esa palabra, exhalamos. Tengo muchos frentes abiertos. Pero tienes muchos frentes abiertos, no sabes a cuál atender. Efectivamente. Pero seguro que si te vas más arriba... ¿Tienes una visión de cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es esa causa y, y los efectos son los frentes? Y, y Claro, y realmente ¿cuáles son los intereses que están detrás de todos estos movimientos? Porque al final eh, se puede reducir a uno, dos, tres, como mucho, intereses generales y quiénes, quiénes son las personas reales. ...quiénes son los seres humanos reales... ...que están detrás de todo esto... ...que están impulsando todo esto... ...que están moviendo los hilos de todo esto... ...entonces cuando lo vemos todo en ese conjunto... Eh, ...todo lo entendemos... Eh, ...con... eso, pues, ¿no? ...es decir, eh, sin, sin que haya diferencia... ...a ningún nivel, ¿no? Mm, ...todo va... ...todo, todo, todo... Para, ...para entenderlo en conjunto... ...todo va a ser... ...todo tiene sentido, cobra sentido todo... Efectivamente, es decir, todo, todo va, va a conectarse hacia, hacia ese sentido común que ah. tenemos. Claro. Justo, justo aquí aplica unas palabras ah. también de, de, de Mar Pacio sobre lo que está hablando eh, José y Raquel. Marpacio nos dice que para solucionar un problema tenemos tres pasos principales. Lo primero, reconocer que existe un problema, que es lo que venimos tratando nosotros en nuestros vídeos. Y que... Mucha gente también cuando, cuando tú le dices, mira, esto es lo que está pasando en el mundo. Hay gente que te dice, no, yo no quiero saber nada, porque si yo pongo mi atención en lo negativo, eh, a mí me va a venir lo negativo. No se trata de eso. Se trata de reconocer el problema en el cual estamos metidos. Si no lo reconocemos, ¿cómo vamos a solucionarlo? Entonces, omar más dice, las negaciones basadas en el miedo, que es lo que sucede, deben ser tratadas y conquistadas. El miedo basado en la negación primero ha de ser tratado y conquistado, erradicado. Eh, el segundo punto, reconocer que los síntomas que se muestran son solo efectos de las causas subyacentes. Por tanto, en lugar de simplemente tratar los síntomas, hay que hacer un diagnóstico meticuloso de la o las causas del problema. Mediante el conocimiento adquirido, el tercer punto, eh, un diagnóstico meticuloso lleva a cabo la necesaria acción para rectificar los factores causales que produjeron a la manifestación del problema. Y en esto es en lo que estamos trabajando en, en Humanidad Libre. Este es el eje central de, de nuestro movimiento. Claro. Hoy vamos a dar, digamos, unas pautas también, ¿no? para entender el por qué hacemos tanto hincapié en, en ya avanzar y evolucionar, ¿no?, hacia esa, esa conciencia, ¿no? que nos dé una, una perspectiva mucho más amplia del todo en conjunto. Y también, bueno, eh, quiero decir ahora que yo le propuse a Raquel, también ella como profesional dentro de… bueno, uh -huh. ha trabajado… Con programación neurolingüística y otras técnicas, le propuse eh, hacer algunos espacios también eh, un poco más especializados ¿no? en este tema, ¿no? en cómo poder avanzar en ese conocimiento de, de, de ciertas herramientas para poder conectarlo todo en conjunto. ¿no? Es decir, ir mmm, trabajando más la atención, la, la autoobservación y la observación. La observación de cada uno, luego la observación también de todo lo que nos rodea y con eso pues ir adquiriendo cada vez un mayor entendimiento de todo para poder actuar mucho más en consecuencia eh, acercarnos más a esa verdad a esa verdad que como hemos dicho más de una vez eh, la que es y nos vamos elevando nuestra conciencia nos vamos dando cuenta de que es la que es porque no hay ninguna duda, ningún nada que, que te haga pensar que puede existir otra cosa. Y, y, bueno, se lo propuse a Raquel y queremos hacerlo también, ¿no? Vemos importante también esta, esta posibilidad, ¿no? De ir trabajando a través de, de, de, de bueno, de, de ofrecer ciertas herramientas, ¿no? Para poder ir prestando muchísimo. Sí, claro, porque, porque si estamos diciendo que estamos en donde estamos, ¿vale? Viviendo las situaciones que estamos viviendo y que nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, tenemos como esa varita mágica en la cual mmm, si yo empiezo a ser consciente de ello, empiezo a saber que realmente eso está, pero el que eso esté en este mundo físico no quiere decir que yo le dé la atención. En, hay que hablar de la palabra atención con, con cuidado, vale Porque es cierto que cuando muchas veces quieres saber, saber, saber, saber, saber, a lo mejor no te estás dando cuenta que esa información de tanto saber, si tú no estás bien protegido, te puede, te puede hacer que te baje la vibración y que te haga el efecto contrario. Pero lo que queremos compartir también es que aparte de la información que hay y que la gente sepa en el engaño en el que estamos metidos de manera inconsciente y porque no, no lo sabíamos, ¿vale?, y Pero también que sepamos cómo podemos surfear estas olas, jolín, pues con una buena tabla. A mí, yo soy muy de hacer, de poner síbeles, ¿vale? O sea, si yo estoy en un mar, hablando de mares y de que estamos perdidos en el mar o muertos en el mar y, y yo tengo una tabla y, y si encima sé surfear y se mantiene el equilibrio encima de la tabla, pues seguramente tengo muchas más probabilidades de llegar a tierra, Firme, mejor que si estoy perdida en el mar sin nada y soy como un corcho a la deriva que va pegando bandazos por ahí y al final me ahogo porque no tengo aguante. Entonces, de lo que se trata es de compartir la información y de también compartir que, que, que, que con cosas muy fáciles, muy sencillas. Nosotros podemos ganar en confianza, podemos ganar en seguridad en nosotros mismos, eso que se dice tanto de hay que confiar en uno mismo, hay que confiar en uno mismo, y después me dicen, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo confío en mí mismo? Pues hay que empezar a practicar, practicar, practicar. Y lo vamos a ir, vamos a ir dando pequeñitos pasos para empezar a crear esos hábitos de ser consciente de mí porque lo importante somos nosotros, aunque vivamos en un conjunto colectivo, porque este salto, este cambio, sabemos que se tiene que hacer de manera individual, pero también en un colectivo que tenga más o menos tu misma forma de pensar, tu misma forma de actuar, que, que, que estés en sintonía, esa sintonía de esa frecuencia álmica que, que venimos compartiendo, que ya se nos va a quedar como, como conjunto de palabras ahí... <risa> Como un anclaje también lo podemos utilizar el de, el de frecuencia álmica. Así claro que, que sí. lo importante es no solamente dar la información, sino, vale, y ahora yo que ya tengo esta información y que eh, me siento, en algunas veces me dejo llevar por la desesperación, por la angustia, por la frustración, por el no saber cómo empezar, pues por aquí también lo vamos a compartir. Claro que sí. Eh, y, y seguro Yo que... Y a hablar. Sí, sí, ¿no? Y, y, y de Raquel, todo lo que venga de Raquel es muy, muy aconsejable, ¿no? Muy aconsejable de, para, para utilizarlo, ¿no? Como, bueno, como herramienta de, de, de desarrollo, de, de evolución personal de cada uno. Entonces, bueno, pues vamos, vamos a intentar, ¿no? Lanzar esa... Esa, esas pautas, ¿no? Que puedan que puedan tener un, un buen efecto sobre quien lo necesite. Eh, bueno, aquí vemos la inteligencia holística la contempla… La diapositiva, ¿no? Claro. La inteligencia holística contempla la realidad como un todo, distinto de la suma de las partes que lo componen, por lo que estábamos hablando antes. Es interesante relacionar también ya la ley natural con eso, ¿no? Con ese conocimiento del todo, ¿no? Que nos va a ayudar a verlo todo de otra, de otra per perspectiva, mucho más amplia. A conectar todos los factores y a ver cómo todo, todos esos factores están influyendo ¿no? en el resultado final. Porque la ley natural nos lleva a eso. En hablar, en una Pero antes has dicho, en la anterior diapositiva, habías utilizado una palabra muy interesante, que es que son invisibles. O sea, claro. eh, al final, dice, la ley natural es un conjunto de leyes que operan en el ámbito no visible o, está Roque ahí, o en el reino no físico, me parece que ponía. Es que no Sí, no, sí, sí no en el libro. reino no físico. Y puede, eso es, en el reino no físico... Pueden ser consideradas como leyes ocultas de la naturaleza. Claro, es que eh, esto, sí, esto es, es algo también a remarcar, que son cosas que vamos a ir viendo como el efecto. Nosotros vamos a poner, a poner en práctica la ley natural y lo vamos a ver en el reino físico cuando yo realmente estoy aplicándola a mi favor, siempre lo vemos, siempre se están manifestando, aunque no somos conscientes, ¿vale? Claro. Pero cuando yo ya sea consciente de que voy a empezar a aplicar y que y que voy a hacer, pues no voy a hacer a otro lo que no me gustaría hacer a mí o sé que todo tiene una causa y un efecto, que todo tiene una polaridad, que lo que yo tengo en mi mente, bueno, las diferentes eh, partes... Y, y tú lo vas a ver en el reino físico, que las leyes son no físicas La manifestación, claro, la manifestación se refleja en el, en el por supuesto, en el mundo físico de hecho, ya lo dice no que, que al final son las decisiones no y los comportamientos de los seres humanos los que van a llevar a un, a una situación o a otra no o los que nos llevan como humanidad a una situación o a otra, está clarísimo nosotros decidimos hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no? Y todo depende de eso, de nuestro, de nuestro nivel de conciencia. Si nosotros queremos parar toda esta locura, o por lo menos los que percibimos, ¿no? Que estamos dentro, digamos, de una, de una locura ahora mismo existencial, ¿no? Y queremos parar esto, eh, si nos pusiéramos de acuerdo. ...o si llegáramos a un cierto nivel de conciencia... un número determinado, ¿no?... ...para poder hacer esa presión, ...se pararía, se pararía de golpe... ...no podrían hacer nada... ...porque nosotros ya... Mmm, ...lo tendríamos tan claro... ...que no consentiríamos, ¿no?... ...que esto siguiera hacia adelante, ¿no?... Eh, ...y al final es eso, ¿no?... ...es decir, es conciencia... ...y se refleja en el plano físico de esta manera... ...pero claro, mmm, es que la ley natural... ...tú date cuenta que estamos hablando de que son, afecta más a los reinos sutiles y sobre todo al alma, porque la ley natural va a afectar a un nivel de energía sobre todo, ¿no? Ah. Eh, nuestro ser y en esta naturaleza de la realidad. Por eso es importante entenderla, es decir, mmm, el tema de la moralidad, ¿no? De tener una ética, un respeto hacia los demás. Eso no es algo físico, está claro, que se entraría dentro de los planos ya más sutiles, ¿no? Más superiores. Eh, ya lo podemos llamar mental, eh, el emocional está por debajo del mental, pero bueno, vamos a decirlo como mental, incluso álmico, ¿no? Es decir, que afecta ya a esos niveles. Entonces, claro, ¿por qué, no se ¿por qué dice no son leyes físicas? No, realmente no son leyes físicas, pero se reflejan, por supuesto, en este plano físico, a través de nuestra experiencia de vida y de nuestras decisiones y de nuestros actos. Eso es importante tener claro esto de la ley natural. ¿no? Muy bien. Aquí, ah, bueno, fíjate, viene, viene, aquí viene. Aquí viene, percibiendo la ley natural. ¿La, la lees tú, Roque, o que la lea si quieres, Raquel? Percibiendo la ley natural. El funcionamiento de la ley natural puede descubrirse y entenderse a través de sus efectos observables, medibles y repetibles en nuestro mundo. Que eso es justamente lo que estábamos diciendo antes, que no la vamos a ver, pero sí la vamos a percibir en lo que estemos viviendo en ese momento. En realidad, la comprensión de la ley natural constituye una ciencia de la moral. No hagas lo que no quieres que a ti te hagan, principalmente. Sí. Creer o no creer en estas leyes es irrelevante porque existen como cualquier ley física que damos por sentado en nuestro día a día. Esto también es lo que hemos dicho antes. Conozcas de ellas o no las conozcas, sepas o no, seas consciente o no de ellas son Funciona. leyes y como leyes que son, se van a aplicar. Te Vale la pena conocerlas y saber cómo, cómo actúan. Después nos dice que la comprensión de la ley natural es de vital importancia para los seres humanos que buscan vivir en libertad y en paz, porque cuando sabes que estás haciendo las cosas bien, eso te da una tranquilidad, que eso es impagable por nada. Y sobre todo el La ley natural también se conoce... ¿Cómo? Bueno, termino de leer y ya comentamos. Dice, la ley natural... También se conoce como ley moral, ley cósmica, ley universal, ley espiritual, ley de causa y efecto, conse consecuencialismo, karma, etcétera. Yo las llamo leyes universales, o sea, me es más fácil. Las he conocido así y, y me es, las identifico de esta de esta sí, otra a mí, manera. Ley universal o ley cósmica me suena más. Yo lo identifico así, mm. pero vamos, yo creo que la idea se entiende ¿eh? a qué se refiere. Perfectamente. Claro. Así que, bueno, lo dicho, a ser conscientes de lo que estamos haciendo, sintiendo. Bueno, otro día podíamos hablar de pues, esas siete leyes universales, ¿no? Que, que en definitiva... Mmm, lo estamos aplicando en nuestro día a día, lo único es que la gran mayoría de los seres no son conscientes de ello y de la importancia que tiene y de verdad, cuando empiezas a aplicarlas desde, desde el conocimiento y desde el asentarlas en ti, eh, es eso, te ayuda a estar en armonía, a estar mucho más en armonía, a tener menos conflictos, a tener más libertad porque tienes la libertad de elegir. Sabes que eso va a tener unas consecuencias, indudablemente, pero tú tienes ese libre albedrío del que se hablaba también en uno de los, de los posts y eso te da mucha paz, te da mucha seguridad, te da mucha confianza y, y ahí es donde nos hacemos fuertes y nos hacemos poderosos. El libre albedrío es un aspecto que cuando lo toquemos va a ser bastante delicado y sensible. Es algo muy importante dentro de la ley natural, entenderlo perfectamente, correctamente, y hacer un buen uso del libre albedrío en todos los aspectos. Y claro, ¿también? es que la ley natural, mmm, bueno, eh, a lo que has dicho de los, de los, de los principios eh, universales de la ley natural, por supuesto que haremos, haremos un espacio ¿no? dedicado a eso, ¿no? Iremos viendo cada principio ¿no? Con, en profundidad, ¿no? Y, y nada, lo de percibir la ley natural pues, es, es, un, es algo que conforme vamos entrando en armonía con nosotros, por eso es importante verlo todo en conjunto, ¿no? Porque nosotros somos cuerpo, alma, espíritu, mente, emociones, es decir, todo lo que realmente nos afecta ¿no? como seres humanos, ¿no? como seres creados. Y entonces es, es algo que, que, que vamos a ir mmm, progresivamente entendiendo, ¿no? Conforme lo vamos viendo todo en conjunto de una forma holística, va a ser mucho más fácil ver eh, cuál es el punto de partida de cualquier situación, dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos, para poder decidir si, si queremos seguir en esa dirección o tenemos que, que cambiar. tenemos que... O utilizamos el libre albedrío y cambiamos. Efectivamente. Aplicamos que, el libre albedrío. Tenemos que crear otras otra, otra posibilidades, otros escenarios, ¿no? Porque ese no. no Hay que a tomar a determinación. Y ahora la humanidad está claro que. Pero antes tenemos que conocer dónde estamos parados. O sea, si no sabemos dónde estamos parados, cuál es la problemática que tenemos hoy en día, eh, no podemos aplicar una solución. Sí, sí, es lo que decía con. ...con la diapositiva que has puesto, el poco que has puesto de Marpasio... ...en la forma de entender eso, no los pasos, ¿no? Son muy importantes, ¿no? Primero reconocer que hay un problema... ...creo que ahora todos estamos reconociendo que tenemos ya no uno... ...sino diferentes problemas a muchos niveles como humanidad... ...luego entender cuál es la naturaleza de ese problema... ...hay que ir ahí, ahí donde ya entra... ...el empezar a verlo todo en su conjunto... ...y luego, claro, afrontar ese problema... Desde el plano de la actuación, decidir y actuar en consecuencia, ¿no? Como se ha ido analizando y como se ha ido desarrollando el problema en sí, ¿no? Para poder encontrar soluciones. Si no, es imposible. Por actuar, función, actuar en conciencia y sobre todo con alegría. Que claro. alegría, no, alegría no significa estar riéndose todo el día o estar bailando todo el día. La alegría no, es interior. Y ahí tenemos buena. que actuar armonía, claro que sí, frecuencia de, de armonía que nos lleva a esa conciencia, porque nada va a cambiar si no lo empujamos nosotros, si no lo creamos nosotros, nada va a cambiar. Lo que creamos para eso. no bueno, por arte de magia no va a cambiar nada. Exacto. Que piense que va a venir aquí algo o alguien y va a conseguir cambiar esto así, pues, ya está, por su capacidad o por su poder me parece que estamos equivocados aquí o todos empujamos y todos empezamos a crear el cambio o está claro que y tiene que ser desde la conciencia bueno pues no sé estamos ya dentro de, del tiempo no de no, no, no hemos excedido un poquito no hemos excedido con lo que habíamos planificado pero bueno el tema el tema pero, da para eso mucho. tenemos eso tenemos que seguir trabajándolo <risa> sí es que al principio sí ha sido un poco la explicación esta ¿no? de, del tema de las bulas papales y todo esto. Pero bueno, también es interesante entender ese punto de partida ¿no? de cómo nos querían o nos quieren tener sometidos ¿no? como, como seres, no seres vivos. Es que ahí es donde está también la ley natural, está claro que nos hace conectarnos ¿no? a, a un estado, digamos, de, de control. ...continua eh, alegría por vivir, ¿no? Y, y en cambio nos quieren llevar a, a todo lo contrario, ¿no? Es decir, no es que nos quieran llevar... ...es que lo han creado todo para que mmm, nos puedan señalar directamente... ...como, como muertos o, o bueno, o como que estamos perdidos en el mar... ...como que no nos valemos por nosotros para nada, ¿no? Como que no asistimos, es increíble. Entonces, todo eso es, es importante entenderlo, ¿no? de, ahí, de ahí vienen la, las licencias. O sea, claro. yo te doy permiso para que tú hagas tal cosa. Todo... ¿Qué permiso me tienes que dar? Si yo soy un Madre. ser humano, vivo y libre, ¿qué permiso me tienes sí. que dar? Ellos dicen que es para regularlo todo, mm. pero que realmente eso, porque ellos se sienten con ese poder, permitirnos hacer o no hacer algo. La verdad es que cuando empiezas a, a, a hilarlo, ¿no? cuando empiezas a hilar todo el, todo el tapiz, dices, jolín, es que es verdad, ¿dónde estamos metidos? ¿En qué sistema...? Y, y cuánto desconocemos de todo, porque conocemos un poquito. Pero hay que tener Pero muy bueno, claro. que como sigamos, como sigamos y hacer el vídeo de dos horas. Sí. Pero hay que tener muy claro, como seres vivos, como seres humanos, como homos vivos, que la ley que ellos han creado, que es la ley positiva, no puede, no puede afectarnos como homos este... vivos. Es decir, nosotros estamos tenemos que empezar a entender que la única ley, la única jurisdicción que realmente nos puede gobernar en esta asistencia es la ley natural. Todo lo demás está inventado... Claro, por... porque la ley positiva tiene un rango inferior, por decirlo de alguna manera, la Exacto. ley positiva es de un rango a la ley natural. Entonces, cuando yo me que... identifico como, un, como una mujer viva y libre, realmente no les estoy dando el consentimiento para que ellos me metan dentro de su, de su ley positiva, a no ser que yo permita y entre dentro de la ley positiva, Exacto. dentro de su jurisdicción. Me Todo represente sigue. con el número del DNI o el pasaporte o, o la licencia de conducir o cualquier cosa de estas que está escrita en mayúsculas. Poco a poco, poco a poco lo vamos sí. entendiendo eso, sí, sí. Sí, Pero de todas maneras, hay ciertas estrategias donde, bueno, hay veces que hay que usarlo, Depende de la situación, claro. cómo se nos vaya dando, porque hay que, tengo ser que hacerlo de forma inteligente, exacto, hay que hacerlo de forma inteligente. Hay que ser inteligente, no ir ahora ahí, Ale, a pecho descubierto, porque entonces mmm, seguramente podrán buscar las vueltas de decir. Por, por la fuerza perdemos. Como le quieren hacer al juez presencia, ¿no? Vamos a ver sí, que sí. se. O después, realmente. De realmente detenerte si tú no has cometido ningún delito y si tú es decir, eh, tienes, tienes claro cómo funciona la ley natural en tu vida, es decir, tú no vas a hacer ninguna acción que pueda causar daño a ¿no? otro ser sintiente, ni va a comenzar ninguna acción que pueda bueno, tener algún perjuicio ¿no? sobre otro ser. Entonces realmente partimos de ahí, no tenemos que empezar a entender eso. Sí, pero bueno, algunas veces eh, tú no estás haciendo nada, nada negativo contra otro ser y controles, por ejemplo. Sí. Y en bueno. esos controles te, te piden el que te identifiques. Entonces, sí, pero Ahí conforme, es donde... Conforme nos vamos haciendo más responsables... Ahí es donde podrías... Sí. No. ¿Te interesa, si te interesa, hay que utilizar la ley natural dentro de... Contexto, bueno, la ley natural la vamos a utilizar siempre porque siempre actúa, indudablemente, eso dejándolo ahí bien como base. Eso es lo importante. El... Eso es lo importante. El resto de las otras cosas que hemos dicho en los otros vídeos, como todo lo que es el movimiento, el... el... los documentos de OPPT, es lo que ya podrías aplicar y, y ya sí que identificarte como un hombre vivo. Y que te riges por la ley natural y que no te estás, tú no estás gobernada por la ley positiva. Claro, eso dependería. En cada situación habría que, eh, a, a ver, eh, lo principal es estar conectado con nuestra energía álmica, que nos va a guiar en cada momento a ver qué hacemos. Y por supuesto, ya adquiriendo el conocimiento, además, entonces vamos a poder actuar. Y cuando estás conectado en esa frecuencia, es cierto que las circunstancias son de, son de otro cariz, son diferentes. Exacto. O sea, no vas con adversión, no vas con miedo, no vas con, con esa competencia de la que hablábamos el otro día. Entonces, vives muchas menos experiencias mmm, frustrantes o, que te, o incómodas porque... Como no estás en esa frecuencia, pasas por ellas y a ti no te toca. Ahí está, ahí está. Lo que tenemos que quitarnos, todas esas capas mentales que hemos ido adquiriendo durante años, que sí nos pueden hacer en distintas situaciones conectar con esa situación. Para eso estamos trabajando. Entonces, una vez que nos vayamos quitando capas y capas y capas, pues nuestra conexión será eh, más elevada, por decirlo de alguna manera, y las situaciones serán más suaves. Pero hay, ahí, que hay que trabajarlo. Ahí nos, ahí nos va a ayudar, ahí nos va a ayudar Raquel. En ese, en ese terreno <risa> vamos a necesitar. Ahí yo voy a poner mi granito de arena. <risa> ahí vamos a necesitar a Raquel, pero, pero bastante. Bueno. Además que es mmm, de verdad que cuando el, el ser o la, el ser quiere un cambio, van a llegar seres que quieran ese cambio y van a estar dispuestos a empezar a practicar cosas súper sencillas que de lo sencillas que son la gente no las aplica y es porque están hablando está hablando el arrogante el yo esto ya lo sé o el a mí esto no me va a hacer nada qué me va a hacer a mí el ponerme unas alarmas en el móvil y que me suenen cinco o seis alarmas en el móvil a lo largo del día cuando yo pueda pues ya veremos a ver si este aparatito que lo utilizamos para tanto también lo podemos utilizar a nuestro favor en claro. conectarnos con nuestra frecuencia álmica. Sí. Correcto. Exacto. Seguro que sí, seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, chiquitos. Bueno, creo que hemos llegado Nos al final decidido. de hoy. Del Seguirá, seguiremos entrando en la ley, en la ley natural. Y profundizando, y, claro, está y profundizando e intentando, pues eso, ¿no? facilitar toda esta información para que para que quien pueda tomarla desde, desde su proceso eh, pueda lo que hay, ir integrándola en su vida y le pueda ir ayudando ¿no? a avanzar y evolucionar. En niveles, ¿no? Todos estamos en un proceso y todos estamos avanzando y evolucionando continuamente. El ascenso no tiene, no tiene ningún techo, ¿no? Así, podemos ir evolucionando, podemos ir subiendo de nivel y, y siempre, siempre habrá otro nivel y otro nivel y otro nivel, ¿no? Es decir, es lo, es lo, es lo bonito también de todo este tema, ¿no? Exactamente. Donde, donde entra la humildad también, ¿no? Y la humildad, sí. decir, bueno, estoy parado en este punto, pero es que hay más hay mucho claro, más, siempre, entonces siempre. Tengo que ser humilde para saber Dónde estoy y que me queda por aprender y, y profundizar Y hacer más cosas Siempre Muy bien, pues nos vamos a despedir ¿No? Sí, muchísimas gracias Raquel sí. Por estar aquí con nosotros una vez más Gracias José Muchísimas gracias a vosotros uh -huh. también Pues nada Desearos Unos felices días y nada, y a todo el que nos esté escuchando ahí detrás, que le sirva todo esto para, pues para lo que le venga bien y, y, y que pueda ser utilizado en, en, siempre en beneficio. Pues eso, un abrazo de amor a todos, a todos los que estáis ahí. Un gran abrazo, muchísimas gracias. gracias a todos. Hasta luego. Chao.